Bueno, pues como amenazaba ayer en mi página de Facebook, que voy a poner aquí ahora el, el enlace, eh, pues eh, os voy a hacer el, el tutorial de este de, del romance Anonymous. <coughs> eh, que es el tema, un tema fácil, es un tema que seguramente si en algún momento habéis empezado a aprender a tocar la guitarra, pues de lo, de lo primero que se aprende. En este caso incluso más sencillo, porque como tenemos menos cuerdas y solamente vamos a usar la, las tres primeras, pues realmente es bastante sencilla. Hay un par de cosas así más complicadillas, pero tampoco es como para matarse, vamos, que no es, no es nada excesivamente complicado. Bueno, vamos al lío. la parte mayor que eso lo haremos otro día bien, el tema es relativamente sencillo por dos razones, primero por el tipo de rol que vamos a, a, a usar que es un rol básico totalmente, sin, sin copas sin historia rara y luego porque la melodía va a estar casi todo el rato en la, en la cuerda prima, ¿vale? entonces sobre todo la primera parte va a ser muy sencilla eh, para principiantes absolutos yo diría, luego ya lo complicamos un poquito más, pero Tampoco es que te sea esto el, el, el Jerusalem Ridge, ¿vale? que es un tema, para mí, demasiado, o, bueno, demasiado no, bastante complicado. O el, o el base, base stage Bounce, que es este la de complicado. Bueno, es un tema este sencillo. Entonces, el rol que vamos a hacer es este de aquí. Fijaros en la mano derecha. Aparte de esta velocidad, no, no va a ir más rápido es Cuerda 1, cuerda 2, cuerda 3. Y vamos dando pues con los dedos típicos, es decir, medio, eh, índice, pulgar. Este es el rol, ¿vale? Así mira, en planta No hay más, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver el tema melódico. Melódico, melodía, mejor dicho. <ríe> la melodía va en, en la primera cuerda, ¿vale? En la cuerda prima. Y lo que vamos a hacer es... es... Repito. Esta es la melodía, ¿vale? Como a casi todo os sonará. Y lo que se trata es de combinar esto con, con rolls, ¿vale? Y es lo que vamos a hacer. El roll, pues, el que hemos dicho antes. Y lo vamos a combinar también con acordes. Eh, durante la primera parte no vamos a poner ningún acorde. A partir de que vamos aquí abajo al traste 14, vamos a meter distintas posiciones del mismo acorde. ¿vale? Vamos a meter la menor, la menor, si mayor, si mayor, mi menor, mi menor, si, mayor, y vamos a acabar en mi menor aquí arriba, que es el que ya conocen, ¿vale? Entonces va a quedar una cosa así. Empezamos con el rol y vamos a ir. 9, 7, 5, 4, 2. 9, 7, 5, 4, 2. es súper asequible, esto está tirado. Cuanto más nos acerquemos al mástil, más, más meloso suena y podemos, podemos jugar con esto. ¿eh? ¿Vale? Para que ir cambiando un poco el tono, bueno, pues practicar este trocito. Y ahora vamos a, a la siguiente parte. En la siguiente parte vamos a, a hacer una, una subida desde el traste 2 hasta el traste 14 y luego vamos a empezar ya a poner acorde. Entonces, estábamos aquí. Y ahora nos vamos a ir al traste quinto, nueve, catorce. Ahora nos vamos a ir al traste doce. Y ahora aquí ya metemos un La menor, ¿vale? La menor, el traste 9 lo vamos a pisar de para hacer una, una nota de paso, y ahora no, nos vamos a acabar en el, nos vamos a acabar, eso para los sudamericano, creo que suena raro, ¿eh? en esta inversión del traste de, de la menor. Este la menor es 10, 10, 9 y este la menor es 7, eh, 5, 5. ¿vale? ¿Vale? Y ahora viene lo más difícil del tema. Eh, tengo que pasar de este la menor al si mayor este de aquí, ¿vale? Si mayor que sería 9, 7, 8. Pero quiero que la melodía o la tonalidad en la menor, o la tonalidad o la melodía o el acompañamiento, mejor dicho, en la menor, siga sonando mientras, mientras muevo las notas. Y esto me va a suponer que voy a tener que poner, voy a tener que alargar la mano desde el traste quinto hasta el traste décimo. Entonces estamos aquí... Y entonces Y ahora ya voy al sí. ¿Vale? Entonces Repito en el la menor, nos vamos a este la menor y ahora vamos a hacer, ¿vale? Es decir, 9, 10, pero siempre sonando en la menor. Estas dos notas pertenecen todavía al la menor y ahora acabamos en el si, que hemos dicho que era 9, 7, 8. Y con este meñiquín vamos a ir del 10 al 9, ¿vale? Y acabamos en esta inversión de Si menor. Este Si menor, perdón, Si menor, Si mayor. Si, 7, perdón, 9, 7, 8. Y esto es también Si mayor, que es eh, 13, 12, 11. Ahora nos vamos a ir al Mi menor de aquí, que te sería 9, 8, 9. Metemos una nota de transición que va a ser la, la prima en el séptimo traste. Y ponemos esta inversión de Mi menor que es 5, 5, 4. Entonces, estamos aquí, esto es Mi menor, meto esta nota en el cuarto traste, esta nota en el segundo traste, y acabo en Si aquí, esta es otra inversión de Si, en el cual estoy pisando en el cuarto traste, la tercera, la segunda y la primera. Entonces, por si no me está quedando muy claro, voy a poner así. digamos como acorde como tal no no no creo que no entra muy bien pero esta nota sí y acabo ya rematando en mi menor vale bueno os relato tocontera otra vez para que para que la veáis quedado muy limpio, pero para que os hagáis una idea. Bueno, esto es. El próximo día hacemos la parte mayor, que es básicamente igual, pero con acordes mayores. Venga, ahora.